encanta estar por aquí de nuevo comunicándoles y contándoles sobre las últimas noticias de una compañía como Apple. Hoy seguramente se van a unir un par de amigos y expertos que también vieron el evento y que deben estar deseosos de compartir y contarles todo lo nuevo, todo lo que se viene precisamente ahorita porque Apple ha hecho grandes anuncios. Si estuvieron siguiendo el evento, si no, no hay problema, aquí se van a enterar de todo lo que pasó. Porque anunciaron servicios, anunciaron productos, anunciaron grandes cambios, qué tal como cuando mostraron el M1, ese procesador que ha cambiado la historia y que seguramente va a seguir cambiándolo porque hoy mostraron cosas grandes, muy grandes, increíbles, que llega no solo a los computadores, sino también a las tabletas. Recuerden que el iPad Pro va a tener un M1, lo cual va a significar un cambio muy grande, según lo que mostraron el día de hoy. El hecho de que los PCs o los computadores personales estén regidos por Intel y ahorita Apple, este precisamente lanzando un sistema en un chip o chipset como el M1 es algo que realmente está cambiando la industria y la va a cambiar aún más ahora que la llevamos a dispositivos móviles como el iPad y para eso ya vemos a Samir, seguramente dentro de poco se va a unir y nos va a estar contando un poco más sobre su perspectiva acerca de este tema Mientras tanto, también vamos a estar con algunos otros, con Andrés Felipe Sánchez y estamos esperando a Wilson Vega, que efectivamente también estaba invitado el día de hoy. Samir, cómo vamos, cómo va todo. Felipe, cómo le va. Bien, aquí emocionadísimo. O sea, mostraron de todo, ¿no? Mostraron de todo lo que se sabía que iban a mostrar y no mostraron lo que sabíamos que no era momento de mostrar y que todo el mundo estaba ya. Que no que iban a lanzar las gafas, que no que iban a lanzar los nuevos MacBook. Pero no, no van a lanzar eso, o sea, era lógico que no iban a lanzar eso. Oiga, pero realmente me impactó el anuncio de la llegada del M1 al iPad Pro, ¿no? O sea, creo que eso va a estar bueno. Pones... Eh, yo, yo también creo que el, el anuncio más grande de todos, y qué pena que estoy aquí tratando de arreglar mi cámara porque no sé por qué no, no pude montar esto antes, entonces estoy aquí medio loco, pero me pongo así mientras... Pasa hasta en las mejores familias, no se preocupe. Eh, el anuncio del M1 es importante, o sea, un MacBook Pro con un M1 es, es una cosa potente. Grande, ¿no? Sí. Y Así esto que... seguramente va a generar un cambio, no solo en los usuarios de Apple, en la industria. Total, total, total. Llegó el señor Andrés. ¿Cómo Don están Andrés? ¿Cómo vamos? Andrés. Bien, y ustedes. Bien, aquí mejor dicho, estamos que nos hablamos. Oiga, yo muy contento. Sí, me imagino que hay IMac con M1. Wow, o sea, estoy como matado con la idea. ¿Y qué dice uh, Don Wilson? ¡Guau! ¿eh? Bueno. Un gusto saludarlos. Oiga, El lo, Don Wilson, mismo. ¿qué piensa usted? El de, pano qué? de la tecnología. Claro, le hicieron un color de iMac por cada gema del infinito. Debe estar usted feliz, ¿no? Sí. Okay. Sí, no, y, y, más, y más allá de eso, este, me mataron con ese Apple TV. Ok, okay, okay. no, es que muchas cosas, mucha vaina. Bueno, no, démosle, démosle en orden. Que hablar. Mm, démosle bueno, Démosle primera no, no, no. cosa, ¿creen que esta parte de, de Apple, eh, entre, pues que ya había entrado hace bastante al terreno de las tarjetas de créditos y demás, y que no han llegado acá, va realmente a cobijar estos territorios, estas tierras, o todavía, no, todavía no. eso sigue listo? Entonces, ese lo podemos sacar rápido. No, pero sí, espera, no. pero eso, eso lo puede comentar. Ahí comentar ahí con tí, que es. el pedido armado y pagado. Hay, hay un comentario importante de ese, de, de, de ese producto y es el tema del Apple Family Card, ¿no? Y es la posibilidad de que usted le, le dé a sus hijos tarjetas de crédito amparadas con la suya sin tener que hacer un nuevo proceso, etcétera, etcétera, y con toda la seguridad y además pudiéndole poner límites de gasto. Yo creo que eso para los mercados en donde funciona hoy Apple Card va a ser bien, bien interesante. Ok, ok, bueno, check. Es una realidad, es algo que le puede interesar a mucha gente, que no necesariamente está acá en Colombia, pero en Estados Unidos, indudablemente. ¿Cómo vieron Indudable. lo de los podcasts Yo todavía tengo mis dudas. Pues nosotros, cuatro que hemos hecho podcast, eh, yo, yo en Colombia hay gente que está haciendo plata con podcast, ¿sí? eh, en América Latina también, pero yo no sé hasta dónde la gente está hoy dispuesta a empezar a pagar por oír un podcast que en la mayoría de los casos se puede oír gratis. No sé, no sé ustedes cómo lo ven. Creo pero, que va a haber mucho contenido son, en inglés. Son para mercados distintos. Pero no sé si ¿no? para acá. Son mercados por ejemplo, es lo mismo que hablábamos la otra vez con las newsletters. Las newsletters probaron ser una opción en Estados Unidos. Eso no quiere decir que aquí vayamos a verlas emerger como el nuevo eh, referente de, de ocupación de, de cuanto profesional y cuánta disciplinada haya. A mí me parece que la, la idea de, de Apple, evidentemente, es, es buena. Eh, pero se parece más en estos momentos a la App Store que a Apple TV Plus, ¿no? No, no parecería ser una continuación de ese modelo. U Wilson, no, pero y tengan en cuenta otra cosa, y es que incluso en mercados más maduros, un buen podcaster hoy es un buen YouTuber, por ejemplo. Ajá, Entonces el asunto es que, um, no sé, o sea, tendría que ser una nueva generación de podcasters que agregaran muchísimo valor de alguna manera pero no veo a una persona que ahora tiene su podcast y su transmisión en un live en YouTube eh, de alguna manera diciendo pásenmese al otro y págame ahí sí. no sé, es, sí. es complicado y, y, y además si usted mira está entrando en un momento muy competido o sea Spotify con su con su, eh, hizo, con su pues, red de podcast, de podcast está muy fuerte, si usted mira Clubhouse, que yo creo que va a morir, pero Felipe le sigue apostando. Si usted mira el, <risa> no el anuncio único. de Facebook, el anuncio Pues seamos de Facebook, precisos, es, no va a morir, la van a matar. De acuerdo, de, de, de, del anuncio de le Facebook, van a comprar. De, de todo lo que es social audio. Mm. Eh, yo creo yo creo que es difícil, ¿no? No, hemos dicho, tampoco, además no le vi mucha fuerza a que... Eh, hemos dicho, los rumores eran que iba a ser un servicio de podcast. Pago premium y por ahora lo que estamos viendo es oiga, es la posibilidad de usted tener unas suscripciones adicionales. Vamos a ver cómo el le va. El propio. Okay. ¿Qué? Andrés, decía algo, es que creo que se le fue un poco la señal. Pero bueno. ¿Desde qué equipo, desde qué equipo estará conectado? O sea, vale pena. <risa> no, el Internet, toca averiguar qué internet tiene Andrés. Sí, hay que hacer una vaca para pagarle un buen proveedor de internet a Andrés. Bueno, hablemos del producto que más emocionado me tiene, Felipe. Este, este, ¿Le sí, suena? Señor, <risa> yo llevo desde septiembre del 2019 que se me dañaron mis styles. Ajá. Desde que se les, en, en, en, como en junio de 2019, mis styles se quedaron sin pila. Y entonces ya no los podía mirar, me tocaba comprar y empezamos a oír los rumores del AirTag. Y desde ahí estoy esperando este producto. Ok. Ok. Que... Bueno, cuente qué es lo que más le emociona de este producto, porque creo que hay muchas cosas, ¿no? Si usted lo mira, en realidad es cómo, cómo extiendo la funcionalidad que hoy tiene Find My iPhone, Find My iPad, Find My AirPods, que yo creo que todos nosotros los usamos a diario, ¿cierto? A objetos que no son del ecosistema Apple. La semana pasada uh -huh. ya la compañía anunció el Find My Network Accessory Program, con el cual ya hay dispositivos que traen, digamos, este tipo de tags embedidos. Vimos unas bicicletas, vimos unos... Lo unos, de Vimos unos, unos audífonos de Belkin, vimos incluso unos taxitos parecidos a estos de Chipolo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo interesante de esto es que usted le pone este taxito a su maleta, a sus llaves, a los toques del banco, y en el momento en el que se le pierdan, pasan dos cosas. La primera, si están dentro de su casa o dentro del recinto donde usted estaba, usted los puede encontrar con el teléfono siguiendo las instrucciones que el teléfono le muestra, los puede poner a sonar. Pero lo otro más interesante es, ¿qué pasa si se le perdieron en un sitio donde usted ya no está? ¿O se los robaron y se los llevaron? Si ellos pasan cerca de otro iPhone, otro Mac, otro iPad, de los más de mil millones de dispositivos iOS que hay, digamos, disponibles y, y activos en el mundo, esos dispositivos los van a poder ubicar y le van a mostrar a usted en el mapa dónde están de manera privada, segura y anónima. Eso me parece buenísimo. 29 dólares cada tag paquete de cuatro tags por 99 dólares por ahora no sabemos si llegará a um, llegar a américa latina bueno y andrés me mandó una pregunta desde el más allá sin internet y es cuál es la diferencia versus lo que tiene samsung porque Chévere. Samsung lanzó <risas> Chévere. no no no y, y si usted mira eh, hablábamos el otro día en, en el capítulo hablamos de apple con Jairoki. Con eh, él me preguntó si yo había probado los los tax le dije que no pero usted sí. Entonces, sí. ¿qué es? ¿Qué, qué le vio usted? No le yo explico Andrés con mucho gusto. Este hay una diferencia fundamental, y es que el, el AirTag tiene que pasar cerca de un iPhone, mientras que el Galaxy Tag tiene que pasar cerca de un Galaxy. <risa> bueno, pero ah, no a cualquier aquí, Galaxy, no todos los Galaxy son eh, de acuerdo, no, compatibles. Y en el de caso de los no. AirTags son compatibles, Moricho. La red no está constituida solo por iPhone, sino que pueden usar las señales de MacBooks, iMacs, eh, iPads y iPhones. Un billón de dispositivos, recuerden. Esa, esa mil cifra. millones, mil millones. El, bueno, el, y el otro de los es gringos. que los de, los, de, <risa> los de Galaxy no tienen ese llaverito cool de cuero que, que se lanzó hoy en, de acuerdo. en California. Recuerden, cifra en términos gringos: un billón, mil millones para nosotros. Chévere, chévere. Yo, yo quiero unos para probar. Se me pierden las llaves, se me pierden los tokens del banco. Eh, yo quiero ver el tamaño para ver si le puedo poner uno a mi perro. Andrés, creo que va a tocar hacer vaca para su internet porque va, vuelve, va, vuelve y... Ojalá si realmente... no fuera el internet, es la luz, se fue la electricidad. No, eso está, eso está más grave. Empieza a contar Pero... cuántos segundos para que le descuenten en la cuenta, Andrés. Que, que no la, la Yo no pase sé si pronto Google me puede pre prestar el contacto ese de Codensa que le tira el cablecito gratuito en en los likes. Si de pronto me lo puede alvarito. pasar por ahí. Le agradezco <risa> mucho. Oiga Felipe, bueno, entonces AirTags, de verdad a mí me emociona mucho. parece chévere. Creo que se puede ser un producto que, que que que se venda bien. Claramente ahí no va a estar ni la plata ni el margen de Apple, pero creo que va aumentando las capacidades del ecosistema de una manera chévere. De acuerdo. Ahora y este amigo. Eso, eso le iba a le decir. Pega no pega? Le lanzaron a usted un iPhone de color suyo. <risa> Morado. Gracias, gracias. Moradito como su saquito, Felipe. No, mi saco es azul. Su saquito es moradito. <risa> bueno, no importa. Está bien cool. ¿Es super pero... raro. ¿No les pareció súper raro este lanzamiento? O sea. Como de la nada. Vamos a lanzar un sí. iPhone de un color específico solo para la primavera. Ojo, oh, Samir, tengo Solo una teoría fundas. respecto a eso. Tengo una, una teoría respecto a eso porque me recordó, cierta, me recordó cierta compañía cuyo nombre no voy a decir. Y cierto Felipe que está acá, le reseñó su celular Red Sunset o una cosa así. Y fue porque ese año eh, estuvieron... Ya, eh, ya, ya, ya, la cogió, perfecto. Eh, y ese, <risa> ese año fueron como tímidos por así decirlo, con los lanzamientos de su flash ¿Será que vamos a tener entonces es un 12S y no un, y, y no un 13? ¿Será que de pronto no tenemos un 12S ni un 13 este año? No hay 13. No sé por qué. Este año no hay 13. Es, es, los gringos, en los gringos son demasiado no supersticiosos. Este año no hay 13. Es un, <risa> o un 12 <risa> algo o un 14. Un 14. Lo ¿Los gay, dos? Pero, pero puede pasar porque es que ¿No? No, es raro que Apple lance un <risa> celular en un año para de pronto su reemplazo unos meses más tarde. Eso me pareció curioso y, y la táctica Ahora ¿sabe qué puede ser? me recordó a esa marca de, del celular rojito que fue lo único que lanzaron un año y que Felipe <risa> decía que, que el hecho de que fuera rojo lo hacía más rápido. Y yo no sé qué cosas, no, nada ser qué bueno. se me ocurrió ¿Qué puede ser cuando lo vi que, que el yield necesario. Para este color no se logró dar bien en, eh, en el momento en que se lanzaron los iPhone 12. Y entonces, digamos mm. que ya lograron mejorar el proceso de producción y ahora sí lo podían lanzar. No sé, no sé Wilson, cómo lo ve. O de pronto son sobrantes de la pintura de los iMac. Vaya uno a saber. ya. Ah, bonitos esos iMac. Yo, yo, o sea, yo creo que... Hermoso, si quieres... O sea, realmente, miren, esos esos cambios en, en aparatos que llevan tanto tiempo con facilidad pueden terminar siendo simplemente cosméticos, pero los de este año es un ah, cambio no. brutal que comprueba una vez más que con Apple, lo primero que uno tiene que ver es qué procesador le pusiste porque eso me indica a mí qué tan qué tan real es la el, el salto del que pues, del que siempre se habla por, por mercadeo. Ya. En el caso de los iMac, independientemente de que se vean muy bonitos en su paleta de colores, el cerebro que tienen les permitió hacer una cantidad de cosas como lo primero que explicaron reducir todo el todo el andamiaje interno de esta, de este sistema a una barrita que para una regla en la parte de abajo reduce el consumo de energía, reduce necesidad de ventilación. Y pues pone al aparato a, a volar, que no me cabe duda sin haberlo probado, porque el M1 ya lo conocemos, de que es una cosa... Hoy sabe que me gustó Oye, mucho. Y, y, y gustó el saco cuando... que le lanzaron a Intel, ¿no? Con, con eso. Porque todo sí, era... En generaciones anteriores era así limitado. de grande. En generaciones anteriores era así de grande. En generaciones anteriores <risa> consumía tanta energía. Te ves, que me pero... muy bonito la comparación, la muy foto bien. que hay de comparación del de nuevo iMac. Con el Mac con el con el iPad Pro, ¿no? Uh -huh. Como el mismo estilo, uh -huh. la misma forma. Y si usted lo mira. Uy, se, se nos congeló Samir. Se le fue la luz también. Espero que no se le haya ido la luz. O sea, ya nos toca hacer doble vaca. No lo o sé. Sea, no, ¿sí? ¿por qué? <risa> <Es> que Wilson <risa> tiene que pasar el contacto. Volvió, volvió, volvió Samir, ya. Es que sí. tuvo un, un pequeño crash en el internet. Sí, sí, sí. Un bache, un bache. Todos tenemos bache. No, nada, estaba diciendo que mm. es un iMac grande con una potencia, es, es, un, es un iPad Pro grande con una potencia divina. Me llamó mucho la atención que solo sea el modelo de 21, que ahora es de 24, que solo sea el modelo de 24 pulgadas. Me, me No sé por qué no hay uno, porque os hemos dicho, si usted entra en este momento a la página de Apple, va a encontrar el de 27 igualito como siempre. Eh, eso mm. me pareció extraño, no sé qué opinan. Pero esto ha ido escalando por modelos, ¿no? O sea, cua cuando llegó el primer Mac con M1, pues no estaban todos los modelos disponibles. Entonces sí, hombre, de tenga, tengan en cuenta una cosa y es, eh, por ejemplo, que el 27 pulgadas de iMac hoy es 5K y este es 4.5K. Entonces okay. creo que se tienen gran confianza en el manejo de la resolución, pero todavía no toda la confianza del mundo. ¿Será Entonces, eso? Sí, porque Pero, claro, porque la, la, la, la densidad que de Pixel les cambiaría conectado. mucho en 27. Pero ellos, sí ellos ahí digamos, una de las funcionalidades que usted puede hacer con los nuevos puertos Thunderbolt es conectar el XDR Display a este dispositivo. Che, hasta que la la puede aire, correr no. un 4K 5K en este lado, más el XDR al otro lado. Me pareció raro. Bueno, Me, hay, pareció ha, raro y no hablando de 4K, hablemos del Apple TV, que, que es el que no. mejor, mejor. Que, lo mejor de la toda la promoción que te dieron video, para la segunda temporada. vieron okay. dieron Ted Lasso. ¿Ya okay. Ted Lasso? <risa> yo yo no he visto Ted Lasso, <risa> pero mejor que no hay en televisión? Samir lo ha recomendado bastante. En serio, o sea, yo sé que esto no es el, el Andrés, objeto de esto, ¿cómo pero en eh, eh, tiene un iPhone eh, nuevo que le dio un año gratis de a Apple, un año, TV. Apple. TV. Ajá. O sea, en Apple momentos, TV gratis? no hay una serie más sí, no perfecta quiere. para la situación en la que estamos, que te lazo y se la recomiendo a cualquiera que se tenga la posibilidad de verla. Bueno, ah, anunciaron verla. una nueva versión del, del Apple TV 4K, eh, que de nuevo es por el procesador que uno dice esto es un salto el Bionic, respecto a la versión y es porque tiene la 12, la 12 Bionic. Eh, eh, pero de todas las cosas que se explicaron, la que más me llamó la atención a mí es esta capacidad que tiene de usar el iPhone. Para configurar el televisor. ¿Eh? O sea, si nadie sabe configurar el televisor, aceptemos que nadie lo sabe hacer. No. Hasta donde le resulta satisfactorio, pero uno no tiene ni idea si esa es la versión óptima de lo que podía lograr con eso. Lo que hace usted ahora es, coge la cámara del iPhone, la pone contra la pantalla y la cámara mide los colores para hacer los ajustes, no en el televisor, sino en el output del, del, del Apple TV y desde ahí... Darle a usted la configuración? de que su televisor, en el caso de Andrés, es un Hitachi por allá del 88. No, no, no. no. Eso, eso, eso va a ser el nuevo 3D Touch. Eso eh, lo va eh. a usar una persona una vez y nadie más lo va a usar. No, Primero, pero. Segundo. A, a, si hay, hay, una cosa. Cosa con, hay una cosa con el iPhone 12 y creo que no sé, si, no sé si Wilson tenga un 12. ¿Usted tiene un 12? Sí, señor. Ok. Perfecto. Hay una cosa del iPhone 12 que a mí personalmente no me mata de su manejo de los colores y creo que lo podemos comprobar y los que hemos tenido versiones anteriores eh, de, del iPhone eh, lo sabemos y es que el iPhone 12 da unos colores mucho más cálidos que generaciones anteriores. Entonces con calibración de color yo puse como, oiga, quieto porque entonces va a ser calibración de color bajo como el iPhone del mundo y personalmente esa calidez que esta que este último teléfono tiene no necesariamente me mata. Ahora, dicho sea eso, como ese no es un problema para nadie y no ha sido un problema para nadie, nadie va a usar esa función pero mira, no, Andrés, no. dos o tres personas en van yo a calibrar creo... eso y en la vida alguien más. dice. No se llegue al avance, Andrés. No, no yo la... creo que no. Sí. Es decir, que no, que digo, no, no digo que no se avance. No, no digo Andrés. que no se avance. Claro que lo va a hacer. Yo pero coincide. no es un problema para el 99.9% de la población. Andrés, yo coincido con usted. ¿sí? Esto no es un problema sí. para la población. Pero o sea, piense en el, el mundo. Pero piense en lo que... Parece un momento en los zapatos de Apple y diga, mire. ¿Qué es lo que Apple le vende cuando usted le vende el computador, cuando le vende el iPad, cuando le vende el iPhone? Le vende, yo le vendo la mejor calidad de imagen posible. Yo le voy a vender la mejor, el, el mejor manejo de colores posible que puede haber en una pantalla de cualquier tamaño. Sin sí, no que usted lo control? tenga que cuadrar. Usted solo hace así. Claro. Sí, ya. Pero, pone, en, el, pero todo. en el mundo de los televisores, eso ya lo hace Samsung. Eso No, ya pero espere, no, espere, espere. Vale, Hay una cosa Entonces, ¿qué no no es que pasa típico, ahorita? Ágale. ¿Qué pasa ahorita? ¿En dónde no tiene Apple ese control? En el televisor. Porque independiente ah. que él tenga el Apple TV, él no sabe usted en qué televisor lo está lanzando. Entonces, sí. esto en realidad lo que hace la compañía es, oiga, ¿sabe qué? Voy a obtener una manera de poder darle a usted la mejor resol la, la, el mejor manejo de colores posible en el televisor que usted tenga, como a mí me gusta y como yo se lo he prometido a mis clientes no. toda la vida, no teniendo que ¿Sí? producir el televisor. De acuerdo, de acuerdo. Venga, Eso lo va usa a usar Wilson Vega, el fin a, del comunicado. Andrés, no, no, no, no, espere, no pasamos Andrés, a cosas jugosas por los iMac y los iPad? Hay un ecosistema donde esta funcionalidad o una muy Ay, parecida se ecosistema. usa, que es en, en el de Sonos, por ejemplo, cuando usted va a configurar un nuevo dispositivo, usted usa los micrófonos, y en la mayoría de veces recomiendan usar el iPhone para que se adapte al espacio. Y eso lo he visto una y otra vez en cada usuario de Sonos. ¿Por qué no va a pasar en el televisor? Es más, la calibración no, no va a ser super va. masivo, no, no va a ser super masivo. No, pero no va a, va a pasar medio. Para quienes lo no. utilicen va a ser un diferencial grandísimo. Exacto, sí. van a ser felices. Van a pero ser de felices. nuevo no van a poder estandarizar eso. ¿A qué me refiero? Eh, Samir bien acaba de hacer un comentario que es bien válido y es, no saben qué dispositivo va a estar conectado a esto, ¿sí? Entonces, hay 4K, hay 4K HDR, hay 8K, hay HDR10, hay toda la combinación de cosas. No vamos a, o sea, es muy bonito y suena muy inteligente y suena muy interesante, pero por esa pérdida de control que tienen en el dispositivo final, realmente no va a ser una experiencia pareja no va a ser una experiencia uh, que vaya a ser masiva y no va a pasar de un buen gimmick. Es el nuevo 3D Touch. A quien no. le gustó, le gustó. No. Y a quien no lo vaya a usar, va a dar por loquita entre dos no, años como ahí, pasó con el sea, 3D Touch. Yo estoy de acuerdo en que no justifica el tiempo que le hemos dedicado, pero también debo decir que o no lo está entendiendo o no lo está queriendo entender. porque es No, muy bien esta la, es la segunda, pregunta, eh, no, no, sí, no, lo entiendo no, el... muy bien porque en mi trabajo tenemos que calibrar pantallas todo el berraco tiempo y, y no la son fe, son... solo Mira, las variables cuando que estaba oficina, montando Apple. Cuando su oficina todos los manes que, que tienen que calibrar colores lo hagan. Por favor, mándenos fotos listo no, <risa> no. y, ¿Y, les, muestro, y les muestro todo, sí, les muestro todo el proceso y les muestro todo el proceso así es que va a ser como bueno, bueno no mire eh, mi estamos mi... de acuerdo pero le digo una el cosa nuevo son, un... dentro estas de son años, años esas, esas son esas pendejaditas esas son esas pendejaditas en donde apple le dedica tiempo recursos sí. etcétera etcétera que, que al final termina para quienes lo usan les termina ofreciendo una experiencia completamente diferente. Para quienes no, vamos a seguir viendo el mismo, el mismo, la misma imagen que vemos todos. Ahora, Andrés... Claro, porque si hubiéramos tenido esto, hacer... de pronto si hubiéramos visto algo en el episodio 7 de la última temporada. De acuerdo, de acuerdo. Los detalles que enamoran, nada que hacer. Pero mire, el, el tema importante, ¿sabe cuál es? Creo yo que esto sí va a lograr ofrecer una experiencia más pareja. ¿Sí? Eh, ahorita Andrés decía que no va a haber más, no, no, la gente no va a tener una experiencia más pareja. Yo creo que todo el mundo que la use va a tener una experiencia más pareja porque todo el mundo lo va a ver en la mejor, en la mejor relación posible dado su dispositivo. Me pareció muy chévere, me encantó el nuevo control. Espero que al ser más grande no se me pierda tanto. Eh, aunque yo les digo, yo amo el control del, le del iPhone. Le, gente, y le pongo el ah. iPad. No dijeron nada. Lo más lógico no. es que el control tenga un air tag adentro o no. No estoy seguro que eso vaya a pasar. <risa> Sería un hit. Ojalá sea una sorpresa. Mañana pregunto. ¿Ustedes se les pierde el control remoto? No sé. Sí. Problemas Mañana para ahora, el Ahora control. yo, La verdad es que yo amo el control okay. remoto del, del, pero, del pero, iPhone. Si ¿no? Tengo ¿no? Cuente, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Esto es, esto es simplemente por, por estadística. A alguien de casualidad le han lavado el control remoto del Apple TV en la lavadora porque se quedó en un bolsillo? Pregunto por un amigo. No, no, no, no. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. No, Por supuesto, que no sobrevivió. No, eso no pasa. Qué dolor. O sea, era un control. Bueno. Felipe, ¿usted no cree que en ese tamaño? de control. A, a mí no me encanta el ¿no? anterior. ¿Usted no cree que en ese tamaño de control cabe un air tag incluido? Sí, gente. ¿sí? Avance las imágenes. <risa> no, espere, calma, calma, calma. Bueno, oh, vamos, el el siguiente ámbiles. tema que se nos va a acabar. No, este. no, no, devuelvo a Fina, devuelva Fina, devuelva a una, devuelvo este... a una. No, no, China. no, no. hablemos, bueno. bueno no, ¿qué, qué, va ¿qué, de va a... ¿Qué va a decir. ¿No les encantó el Samsung, el televisor Samsung que hay ahí detrás? Bueno, solo por decir, ya, puede avanzar a la siguiente ¡Ay, Dios! Bueno, no, no, no. Recuerden el una el, cosa, ¿no? Samsung fue de las primeras marcas que metió Apple TV incluido dentro de Apple Y el Play 2 y el Play y, y todo. Oiga, yo no, hablaron, yo hablan, no hablaron de Eso habla mejor 10. de la 5. universalidad del... ¿Cómo, yo yo no, pensé ¿no? que iba a haber, aunque sea un capitulito chiquito, de oiga, hoy es el momento, hoy lanzamos a iOS 14.5, vamos a hablar de privacidad, pero nada, no nada, dijeron nada. nada, no, nada. No, no, no, no, estaba nada, muy ocupados no, no, poniendo a Tim Cook a protagonizar su propia misión imposible. Exacto. Sí, tal. Que les bueno, muy cool, pero Bueno, el iPad miren. entonces, el iPad. Ok, ok. Oiga, oiga, yo les hago una pregunta a todos los involucrados acá, porque yo personalmente jamás he tenido una experiencia con un iPad Pro. Pero sí les hago la pregunta con todo, con toda la con toda la curiosidad del caso. Teniendo Cuente. un nuevo iPad Pro M1, Ajá. ¿vale la pena tener un MacBook Air m 1 es duda la, la pregunta, pregunta, porque creo... creo yo es, es diferente. Recuerde, recuerde el caso yo de... Sé, yo sé, la experiencia, la experiencia puede que sea un poco distinta, pero no sé, tengo como mis dudas. ¿Ustedes qué opinan? Esta pregunta ¿No? la hacemos cada vez que lanzan un iPad nuevo. Sí, sí, sí, es yo más, sé. Recuerdo haberla hecho junto a Samir Estefan en una de esas sesiones de, de, de, de información que hace Apple. Eh, mm. Y... y la verdad, yo creo que la empresa en estos momentos ya hace rato resolvió esa esa duda. Es decir, que, que, se, que se parecen cada vez más y sí, que la brecha se va cerrando también, pero que la experiencia de uso todavía le segmenta... No la la gente que compra uno que compra el otro, también, todavía. Y más con los claro, creativos. Por el, el mercado. Por eso, es hice, no, pero por eso hice la pregunta con R y no compró. Sí, por eso fui como específico Aunque Felipe lo está llevando por lo que dice, entendería yo que Felipe dice, es mejor irse de una vez a un, a un iPad Pro. Yo lo, mm. que, yo lo que encuentro, y, y se los digo mm. porque mi esposa y mi hija son usuarias de, de MacBook Air con M1, las dos no quisieron el iPad Pro, a pesar, digamos, de la versatilidad adicional, porque les gusta más el modelo tradicional del laptop y ahí sí la experiencia de iPad OS versus Mac OS es diferente. Entonces, mi esposa vive feliz con su MacBook Air, ¿sí? E, y, y si usted lo piensa, eh, ella de pronto no podría hacer algunas cosas que ya está acostumbrada a hacer con, con, eh, con el iPad Pro, a pesar de que podría hacer muchísimas otras con el iPad claro. Pro. Claro. Mi hijo tiene un iPad claro. Pro y las el, cámaras, el, el dice, por ejemplo. No, él dice que para tomar notas en clase... Es una maravilla, ¿sí? Pero pero vale. yo creo, como dice Wilson, yo creo que hay mercado para los dos. Ahora, uh -huh. eh, esta máquina, esta máquina con la nueva pantalla y con el nuevo procesador M1, eso, eso es una locura. Total, Entonces, inclusive, fíjense que hasta las cámaras las arreglaron. O sea, le, le metieron un gran angular, 5G, como diría Andrés, en, su, en sus buenos momentos un tote, nada que hacer. Tote, de toque. Es Alfonso, Alfonso pregunta en qué se diferencian. Yo, yo le diría la experiencia. Yo, yo tengo los dos. Pues eh, yo tengo un, el, Sí, yo, yo tengo los dos, pero, pero la, pantalla la experiencia táctil. es en el uno veo la pantalla táctil, el lápiz, y uso mucho eso para ciertas cosas, pero el sistema operativo sigue siendo iPadOS. Mientras que uh -huh. en el computador usted tiene un poco más la estructura tradicional con las carpetas, con el funcionamiento de las, de las aplicaciones y demás. Yo soy una persona que cuando me voy de viaje, me llevo mi iPad Pro con el teclado y con el lápiz y ahora si tuviera este nuevo que tiene el procesador M1 y, y la pantalla nueva, pues ni y, siquiera si pensaría llevarlo. Cuando, cuando, si no. cuando lo tenga, ni tuviera cuando lo tenga. Ya lo había y, haber encargado, ¿no? No, no, no. <risa> incluso, mi, iPad Pro, mi iPad Pro funciona a la maravilla. Inclusive o sea, el, modelo consumo, el, el modelo de consumo, el modelo de consumo de contenidos es muy diferente. En un avión es mucho más cómodo llevar el iPad Pro para consumir. y Por demás. supuesto. Sí. sí Entonces, bueno, y el, proyecto, el precio otras... también sigue siendo una diferencia. Total, total. Y es con esa pantalla... Bueno, bueno pero ahí, lo, ahí le pegó al marrano Wilson, ¿no? O sea, 1029 vale el, el, el iPad Pro de, de 12 uh -huh. pulgadas. Y a eso le tiene que sumar el teclado y el lápiz. Mientras que uh -huh. el MacBook Air de 13 pulgadas vale 999 dólares entonces y Ya lo trae todo, usted no necesita nada. Y es, es, es, Ahora, es no tiene la lápiz, que de nuevo normal. yo creo que Felipe tiene un punto ahí. Ni la es. pantalla táctil. O sea, no podría hacer esto con los deditos. No, porque en el no, trackpad pues, lo puede no. hacer normal. No, pero Ahora, no, no, este es normal. este es un aparato, ¿sabe para quién lo veo cada vez más? Para, piense, por ejemplo, todas las personas que tienen que usar. Eh, o okay, que pueden llegar a usar elementos de realidad aumentada y cosas así en la calle. Arquitectos, ingenieros, en las obras, mejor dicho, este aparato se vuelve 10 veces más versátil que cualquier laptop que hay en el mercado por todo lo que tiene. ¿Sí? Eh, llegar a reemplazarlo, me... no lo sé. No lo sé si llegará. a repasarlo. Yo no creo. Yo, yo uso no. los dos, uso uno para ciertas cosas y uso otro para ciertas obras. Ahora, con la llegada del M1, lo que quiero ver es cuánto dura la pila, porque si la pila del M1, si la pila del MacBook Air y del MacBook Pro del, con el M1 le dura uno 20 horas, pues en el iPad tiene que ser mucho más grande. Mucho tiene que más, claro. Sí, claro. Ahora, Samir, vaya y tome fotos con, con la cámara de del MacBook Air y después compare compárelos. Pues de, es que no. Ah, no, ese comentario no, porque pues nadie va a tomar fotos con la cámara del MacBook Air. Uy, yo he, he visto, visto un montón casos de de uso. Bueno, eso eso lo hará <risa> lo el, el, el, el, que, el que diga, la a, a, a la las pantalla tías. de mi televisor con el iPhone, eso solo <risa> lo hace una persona. <risa> eh, y, y extraño tritos, <risa> devuélvanme mi iPhone. Andrés cree que él es el común denominador. En ay, ella. Ay, ay, ay, iPhone, 5, sí. iPhone 5 Ahora, sí. hablemos de lo que no llegó, hablemos de lo que no vimos que se rumoraba, ¿no? Entonces no hubo no hubo iPad base, ¿no? El iPad a secas, generalmente el iPad se lanza al mismo tiempo que el iPad eh, Pro, entonces ese, ese no llegó. No llegó un iPad mini que también estaban los rumores en el camino. Eh, no llegó el MacBook Pro de 16 pulgadas con no, el M1. Los AirPods 3 tampoco. No llegaron los AirPods y claramente yo lo había el, dicho el y creo que 3 tampoco. Tampoco. no tampoco. No. No, bueno, no llegó el lápiz que también no había fumado. No llegó. Y no llegaron los Apple Glass que claramente no los vamos a ver antes de la semana. No, eso sí, no. No, Ahora, en, yo un quedo en, en un mundo confinado no tiene mucho sentido lanzar un wearable que depende tanto de la experiencia externa, creería yo que ahí también es una decisión de negocio. Quizás el dispositivo esté listo, pero dijeron no es todavía. El mercado, no, yo creo todavía que ese es un dispositivo demasiado pero... importante para la compañía, para, como para lanzarlo en medio de, de un evento con otras cosas. ¿sí? Sí, ese evento va a tener, ese dispositivo va a tener su propio evento y va a ser en vivo y van a invitar a la gente a Cupertino y los van a dejar jugar con él para que además empiecen a prepararse para el desarrollo. No sé si llegue a ser. Eh, ahorita el segundo semestre. Yo quedo contento, me gustaron los anuncios. De nuevo, a mí el que más, más me gustó fue el de los AirTags. Eh, me encantó el nuevo iMac, me sorprende que no haya salido el iMac grande. Eh, creo que van a vender, van a vender a huevo ese computador. O sea, ese computador va a ser computador de entrada para pa todo el mundo. A mí ¿Sí? me encantó el iPad Pro. Y, Oiga, saber... no hablamos de una cosa. No hablamos de una ¿Qué? cosa. Eh, Veníamos desde hacía meses con el rumor de que el Mac Safe iba a volver al MacBook y entonces por allá todos y los que. Y volvió al iMac. Y llegó fue, entonces, pues muy llegó, bien. fue al iMac, pero además me encantó el conector de corriente del iMac que incluye el puerto Ethernet allá abajo para que usted no tenga que subir más cables al escritorio. Ah, Eso está interesante. Pues Ahora sí no. hay, hay, que, hay pues que comprar Entonces eh, los que tener, pues, es que el nuevo iMac solo tiene un cable. Y ahora tengo un cable No, porque tiene cuatro puertos. Pero tiene un cable Uno, y cuatro puertos además. O sea, pero, pero, tengo, pero me refiero es que el, el, el actual iMac solo tiene un cable de poder. Ahora tengo un cable de poder con un adaptador que con que otro divide. cable secundario. Entonces, no sé. O sea, de, de hecho, a mí lo que más me gustó fue el iMac. Porque yo soy usuario diario de iMac. Me encanta. Y, y ver un M1, creo que en Twitter te lo había escrito, Samir. A mí me hubiera volado la cara. Me encanta el retorno de los, los colores. Me encanta el eh, lo delgado que es lo interesante que puede hacer entonces yo creo ese para mí hubiera sido el punto eh, es el punto alto del lanzamiento claro a la par pero a un centímetro de distancia de la calibración de la imagen ¿Por no ah, de, claro, o sea entre dos cosas tan revolucionarias pero no, para mí el punto alto fue definitivamente el lanzamiento del nuevo iMac M1 y la quebrada, o sea, fue madre de verdad que alguien en Intel se debe estar echando caladril en este momento después de la... Fuerte. Porque cada cosa que decían era, este iMac es bueno porque lo anterior era malo. Este iMac tiene esto porque lo anterior no nos permitía. Es que fueron tan claros y dijeron, la anterior generación no nos permitía hacer lo que nosotros queríamos hacer. ¡Ay, qué dolor! ¿Ay? Dicho sea eso, creo que va a ser un gran equipo y creo que en, en un mercado... Creo que va a ser por los equipos de escritorio lo que el iPad hizo por las tablets. Revitalizó, sí. pero se adueñó de la categoría. Sí, o sea, no solo la, la revivió, sino que la revitalizó y se adueñó de la categoría. Yo creo que en un futuro muy cercano, pensar en un equipo de escritorio va a ser pensar en un iMac. porque Y no es tan caro. O sea, ¿No? para todo lo que tiene... Dejen en cuenta que no es tan caro, es que esa es otra cosa que me está matando el M1. No solo esa, esa potencia, no solo esa performance, no solo esa eficiencia, sino que en el gran conjunto de las cosas no son dispositivos costosos. No, no la Falta son. ver. Mira, falta un, falta un, ver. Es un que cuesta menos que un iPhone. Es increíble. Hay que, Entonces es muy hay que ver lo gap, que están haciendo con eso. Hay que ver el gap de los APRs. Otra cosa que a mí me encantó fue el uso de fotografía o de video computacional. Sí. Ya en la cámara del de iMac. Me pareció increíble y sí es un problema que, que nos pasa. Es un que problema. Familias, que uno empieza una conferencia y es tan larga que anochece y sigue ahí. Entonces, me parece. No, super no. Chévere. O sea, cada vez que, que, que yo prendo la cámara de mi iMac, es un iMac 2019 27 pulgadas. Se supone que es una gran máquina, ¿no? Pero cada vez que prendo la, la cámara, dependiendo de si estoy hablando con Wilson o con cualquier otra persona, o soy Thanos o soy Barney. Me pongo morado y no he podido entender, o sea, qué desastre cámara, de verdad, pero el hecho de que haya nuevos micrófonos, de que haya nuevas cámaras, de que haya, nueva... de que haya una pantalla antirreflejo, cosa que en la última generación de iMac con Intel lo lanzaron y todo el mundo estaba matado con eso, creo que, wow, creo que es un Total. computador muy moderno y muy contemporáneo a los tiempos en los que estamos viviendo, que ya no solo se trata de lo que está en la pantalla, sino de lo que está enfrente de ella, creo que lo hicieron muy, muy bien en ese sentido de acuerdo, y, y Wilson, ¿a usted qué le gustó? porque no nos ha contado nada a pesar de que me a pesar de que me perturba coincidir con, con Andrés, eh, creo que sí el, la revolución en, en los en los desktop en los, en, en los iMac es suficiente para decir que ese fue el gran anuncio y coincido no en que no sean costosos porque si sí son costosos pero no son caros coincido es este, pues, en, que, en que yo estaba esperando un, un, un aparato de 15 millones de pesos o sea cuando cuando dijeron todo yo pensé que iban a estar muy por encima del precio Dios inicial mía. porque mm. estoy seguro que lo pueden subir hasta allá pero el, el inicial pues es un precio de son como 1299 dólares creo sí. recordar Sí, que sí, sí. me parece razonable, sobre todo tomando en cuenta los, los extremos a los que ha llegado el precio de la, de la telefonía eh, móvil de gama alta. Entonces, ahí sí. Dicho eso, para usar la, la, la expresión de, de un eh, reputado comentarista de tecnología, es posible que la calibración por iPhone del Apple 4K haga por la televisión? <risa> ¡Oh, no, es revolucionario. Muy bueno, estoy, bueno. Hecho, estoy marcando este día en el calendario. No, qué cosa tan <risa> impresionante. Bueno, no, señores, a, a, es una gran prestación, pero recuerden que los televisores, de hecho, traen mucho de sus propios sistemas en eso, ¿no? O sea, es eso lo que lo que yo digo, de, no, no es pero, un sistema independiente, sino pero que aún pecamos están trabajando mucho con aún, eso. Andrés, aún pecamos mucho en eso, tanto que los directores lloran cuando ven con, como las personas visualizan los contenidos y contando porque, porque el texto. publica la lista de settings que habría Exacto. que usar para poder de Roma ¿Y quién hizo eso? Nadie. Y no sí, lo no, hace. La única lista más no simple. Sabes, más ver. simple. No, vea, vea. Más fácil. Wilson, el modo para cine, ver Roma, modo la, lista de settings, la lista de settings que uno necesita para ver Roma es la almohada, la cobija y Roma. <risa> Hola, la he intentado <risa> ver tres veces y me ha curado el insomnio como nada en la vida. O sea, es impresionante la capacidad que tiene Roma para dormir. Eres vecino, y a menos de ocho días del Oscar, ¿tú -tú ¿tú eres no? Sí, hay que... Bueno, bueno, bueno. ¡Señores, eh, muchas gracias! <risa> buen evento, buen evento. O sea, sí, el el iMac se, se robó el show del lanzamiento del iPad. Eh, de nuevo, creo que toca, toca esperar a que lleguen. Y una, una última pregunta, una última pregunta. ¿Qué de, de, o sea, está todo lo de Apple ahí frente a ustedes en este momento en un escritorio. ¿Qué les gustaría probar de primero? El iMac. De primero. iPad Pro. iMac. Entonces Ay, yo perdón. creo que el público ha hablado, el que es el gran ganador y quien opine cualquier otra cosa. Sí. Sí. Sí. O sea, no lo volvemos a invitar. ¿Qué tal? No, ¿no? Y, otra, y otra cosa, creo que tenemos que hablar seriamente con la gente de, no sé, Samsung, General Electric, LG por el gravísimo problema de eh, <risa> controles remotos en lavadoras, creo que es un problema que, que la ONU debería prestar ya de o sea, atención a los cautivos un fundamental. ¿Sabes? Debería, sí, es un derecho Para fundamental. Para la del consumidor promedio, sí diario.com va a hablar del tema dentro de poquito Greta va a hablar del, del problema porque porque el asunto es serio el asunto es serio el asunto es complicado bueno, y trágico no, hay cortico hay cortico para la gente entonces seguramente esta tarde van a encontrar contenido de parte de nuestra etcétera seguramente van a sí. encontrar contenido de Wilson en ABC Diario yo voy a estar sacando un capítulo de hablemos de podcast con Jairuki eh, hablemos de Apple eh, en todas las plataformas pero pues esta semana van a ver mucho contenido de Apple hablando bueno, de todos oiga, estos dispositivos. Samir, los... una, una cosita, si se me deja meter una cuña, ¿han visto los últimos videos de abecedario? O sea, hay cosas súper interesantes de reseñas de cómics, hay discusiones de tecnología muy buenas, pero sobre todo en lo que ha sido la temporada. A mí me gustó lo que sacaron mientras WandaVision, pero lo que están sacando mientras eh, Falcon y el Soldado del Invierno está pero absolutamente imperdible. Entonces, muy, muy recomendado. Yo espero que, que no vamos videos, a perder tiempo videos. calibrando el televisor. <risa> Buenísimo que se suscriban a Becedario, a, a porque hay cosas muy buenas en los últimos videos. Fuera de cualquier broma, hay cosas muy interesantes ahí. Ver, mil y mil gracias. Este, ya que dio yo... Pata, Les voy a decir que eh, Netflix sacó esta semana el tráiler de Army of the Dead, una película de Zack sí. Snyder, lo cual en sí mismo es como una moneda en el aire. ¿no? Eso puede caer del lado de no sé, Watchmen 300 o puede caer del lado de soccer Punch. Pero les digo, puede ser el mejor tráiler que he visto este año porque tomaron una decisión genial y es es una película de zombies protagonizada por el que hace de Drax en Guardianes de la Galaxia pero la música del trailer es de Gambler de Kenny Rogers. Lo maravilloso. maravilloso. Lo maravilloso. Okay. Hay, hay gente que ha dicho que es casi como un Suicide Squad con un Liga de la Justicia, con un Uy. Walking Dead. Y miremos a ver qué sale, ¿no? Eso va a ser bien interesante. Bueno, cada señores. Que, parafraseando a Game of Thrones, cada vez que eh, Zack Snyder hace una película es como cuando un Targaryen nace, ¿no? O sea, eso es un. Miren mire lo que pasa. porque... Una bala malo. al aire. Pensé que iba a ser parafraseando a Game of Thrones que la fuerza los acompañe. Voy, me voy a escribir, me voy a escribir. Chao, <risa> oh, adiós. Se cuiden, chao, chao. Uh, Saludos, chao. chao. Va a calibrar la pantalla.